minutos faltan nada más para llegar a las 11 de la mañana, ingresamos de esta manera a nuestro tercer bloque Lo decíamos al comienzo del programa, ayer fue el día mundial de la donación de órganos Exacto. Y es por eso que nos vamos a poner en contacto con Alejandra Eliana Sánchez Ella está desde el centro educativo Dios Padre y es mamá de Agustín Joffrey, un chico trasplantado uh -huh. eh, Y es muy, muy valioso ¿no? su testimonio por como supuesto. mamá Bienvenida Alejandra, bienvenido a los chicos, chicos Hola, ¿cómo están? Muy bien. Muy bien, Alejandra, un gusto saludarte nuevamente. Muchísimas gracias, para mí un placer que nos acompañen y que podamos transmitir esto, ¿no? Que es la donación nosotros que nos tocó como receptores, pero ayudar a tomar conciencia ¿Sí? de que hoy estamos en este centro educativo. Yo voy a ver si ahí se pueden ver. Sí, claro. ¡Hola! ¡Saluden los chicos! ¿Qué? Muy bien. Hola. Hermosos. Son un montón. Ahí está, mira. Y contanos, Ale, ¿qué, qué andas haciendo por allí con los chicos? No, los chicos, todos acá escuchamos la, la historia de Alcina. Le mandó pelo enorme también a su casa. Sí. ¿Qué? ¿Qué es la tarea de la casa? ¿Qué la puedo decir? ¿Te animas a decirlo acá, para los chicos? Sí, dime. A ver, a ver quién se anima, quién se anima a ver siempre todos nos animamos. ¿Cuál es la tarea de la casa? ¿Qué era? Decir a los papás que, que le lleven un caracolito, un abrazo a los chicos, el beso, los, abogados, a los Ale, ¿es preferible que nos cuentes vos porque no nos escuchamos muy bien a los chicos? Todo como que tarea de la casa es para ir a un hospital, llevarle caramelo a los chicos que están esperando ese ángel llamado Donarte, uh -huh. donar, ir a un centro de, de, para donar sangre con la familia, uh -huh. cartas, algún juguete, y acá muchos no conocían al hospital Garrahan, que es un hospital... ...tremendo que tenemos en Argentina... ...así que también hemos contado esa experiencia... ...desde Muy ese hospital, porque son todos chicos de primaria... ...claro... Uh -huh. ...no, no, gracias a Dios... ...una colaboración tremenda... ...desde los docentes... los directivos... ...la verdad que nos han abrazado... ...en esta experiencia... ...y bueno... ...el mensaje va por acá también... ...donemos, donemos... ...hoy hay 8000 personas... En una habitación, en un centro de trasplante, esperándonos. Están esperando ese ángel que nosotros lo tuvimos el 26 de octubre del año pasado. Uh -huh. Así que, por favor, a todos, tomemos conciencia de donar, dar sangre. Y si podemos, y le podemos llevar caramelitos, alegría, dibujitos, Man, manitos, no, pero... ¿a sos, papá? acompañar acompañar. Uh -huh. Si podemos acompañar, por favor. A toda esa gente que tenga un tiempito, que sea un segundito, uh -huh. eh, que por favor se, se dirija a cualquier centro de trasplante a cualquier hospital que seguramente nos están esperando. Ale, recordanos brevemente el caso de tu hijo, si bien lo conocimos a Agustín, lo tuvimos aquí en el programa, quizás hay muchos televidentes que se perdieron esa nota, ah. estaría bueno conocer tu caso personal, cómo lo vivieron como familia. Agustín eh, fue receptor de pulmones uh -huh. y la verdad que estamos recuperando de a poco. Bien, sorteamos un episodio fuerte, pero gracias a Dios eh, estamos bien, vamos recuperando. Excelente. Seguro. Me parece importante esta labor que están haciendo también de generar conciencia uh -huh. en los más chicos de la importancia de donar y también acompañar, es, generar esa empatía con los familiares, no solamente con el paciente, o sea. Dedicando un poco de tiempo, como decías, llevando algún caramelo, algo dulce, lo que sea, pero me parece importante lo que están haciendo de fomentarlo desde chico, porque creo que es la base del mañana en ese sentido. Es la base del mañana y no solamente se necesita eh, ese ángel, como yo digo, llamado donante, sino cuántas otras cosas, ¿no? Hoy día yo les contaba que hay papás que esperan en una vereda. Uh -huh. Hay papás que, lamentablemente, la situación económica nos golpea, los golpea mucho, y un chocolate, un alfajor, una golosina, un té, un desayuno, una pizza. O sea, uh -huh. hay muchos papás que no todos tienen una buena cobertura, uh -huh. lamentablemente. O sea, hay muchas cosas por las cuales trabajar. Hay que uh -huh. empezar semillita a semillita, pasito a pasito. Así que a toda la comunidad, todas las personas que, que vean estas familias que están pasando por esto, que son receptores, que, que tengan empatía, que los ayuden, uh -huh. que no les tengan miedo, que los acobijen, porque hay muchos que ni siquiera tienen dónde alojar, uh -huh. tristemente, sí. tristemente. Ale, ¿cómo va a seguir tu recorrida por las escuelas? ¿Cómo, cómo va a seguir esta gran tarea de concientización que estás haciendo? Voy a todas las que me invitan, voy a absolutamente a todas y a veces tengo eh, por semana dos, porque bueno, también tengo una vida laboral y, claro. y vida de, de hospital y de recuperación con Agustín. Uh -huh. Así que bueno, ayer estuve en la radio compartiendo también, muy linda la charla que les había comentado. Uh -huh. eh, nos juntamos con papás donante, que es tremendo su testimonio, uh -huh. eh, la decisión... Eh, todas esas cosas, pero bueno que también buscan a pesar de ese episodio tan tan tan complicado que les toca vivir que les pone la vida, eh, tienen una radio que se llama No mires para otro lado uh -huh. así que, que, los, que los invito porque están todo el tiempo dando información eh, ayudando a receptores, ayudando a papás que les toca uh -huh. esta bueno, tarea es una cosa, este acto tan grande de amor que es el donante uh -huh. tienen equipos profesionales psicólogos, médicos que los acompañan así que déjense en ayudar si necesitan déjense en ayudar, sumen sumen, sumen, sumen, no dejen de sumar, papás, si hoy estás en esta lista de espera no es tremendo, dejate ayudar porque hay gente que es tu Gracias Ale por tu testimonio, te vamos a pedir el saludo ahí final para sí, el cierre con, con todos, todos los chicos. chicos que se han portado muy bien te digo, se han quedado calladitos en la sí. nota ahí está Hermoso. Y wow. vino. <risa> hermoso. Muy bien, los chicos del de colegio ahí del centro educativo Dios Padre, que si no me equivoco, quedan corralitos, porque una vez fui a cantar esa escuela. Ah, sí, fuiste. Sí, sí, sí, hermoso, hermoso. Lindo, lindo Beso gigante, gracias, sale. Ahí está, qué genial. Dame un no, beso. Pues, no, a ella. no sé si nos escuchó, pero bueno, ahí está. Muy, muy valioso su testimonio como mamá de un, de un receptor, Agustín tuvo una operación <coughs> más que complicada, fue trasplantado en, en los dos pulmones. De los dos pulmones. Sí, super súper compleja la operación de Agustín, pero ya de a poquito se está recuperando con esa como ella decía, con ese gran acto de amor, la donación, ¿no? Una familia eh, fallece un chico y decide no, donar, donar. esos órganos a otro que, que los está necesitando, me parece lo más de lo más. Sí, también. un gran gesto de solidaridad, de, de, de empatía y también lo que decíamos de esto, es generar conciencia a los más chicos, desde a uh -huh. poco, ya desde la base, mostrar la importancia de lo que es ser donante. Por supuesto, donar sangre también. Donar sangre, sin duda, es todo lo que implica donar. vamos a